¿Estás corriendo? Ya llegó la notificación, adelante. Adelante. Hola, muy buenos Hola, días. Hola, muy buenos días. Eh, eh, eh, soy Carlos Arce. Soy Carlos Arce. Carlos Arce. Baja el volumen a todos los eh, celulares. Sí, sí, sí, sí. Pues sí se está transmitiendo en vivo. En vivo. Sí, los. Eh, puede bueno, ser que cualquier celular que esté está, sacando. Listo. Listo. Hola, buenos días, soy Carlos Arce, eh, un poco retrasados, tuvimos algunos problemas en, en la parte relativa a nuestra transmisión de Facebook Live, pero ya estamos aquí con todos ustedes. Algunos minutos de retraso rápidamente eh, en esta ocasión eh, no va a estar el licenciado Guillermo Siliceo. El licenciado Guillermo Siliceo tiene que atender asuntos familiares, tiene la boda de su hijo, y desde aquí, desde el observatorio, le mandamos un abrazo a toda la familia Silicio Trueba, que les vaya muy bien en estos esponsales. Sin, sin darle más vueltas al asunto, hoy vamos a tratar la cuestión relativa al cierre de las guarderías y estancias infantiles. Para ello, nuestra compañera Dolores Montenegro presentó una, va a presentarnos este, una visión y una perspectiva de este asunto. Dolores es uh, un especialista en este en esta cuestión. Trabajó durante muchos años en una de las principales guarderías de la ciudad y nos va a hacer favor de explicarnos esta cuestión, sus impactos eh, en la comunidad guanajuatense, etcétera. Sin más, le paso eh, la palabra a Lolita. ¿Qué tal, Lolita? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, pues muy buenos días a todos mis compañeros del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, a todas las personas que nos siguen por Facebook Live, este, muchas gracias por bienvenidos, por acompañarnos. Bueno, antes que nada, me gustaría, eh, antes de entrar de lleno a, al tema que nos ocupa en esta ocasión y nos preocupa y mucho de lo del cierre de la estancia infantil del DIF estatal, sobre todo, eh, voy a leer lo siguiente que se me hizo muy importante. Eh, si me lo permiten es lo siguiente. El cuidado infantil es un derecho consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Esto fue en 1989 que en su artículo 18 señala los estados partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de las instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. Los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajen tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnen las condiciones requeridas también en la constitución política de los estados unidos mexicanos estipula en su artículo 123 que las mujeres trabajadoras deberán contar con sistemas de seguridad social que incluyan el servicio de guarderías infantiles lo cual es reglamento en el artículo 171 de la ley federal del trabajo en lo relativo bueno pues también eh, quiero comentarles que el 10 de mayo del año 2007, fecha emblemática por ser el Día de las Madres, en nuestro país se crea el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles. Este sistema tiene entre varios objetivos, uno es el coordinar esfuerzos de las dependencias y entidades para promover mecanismos que permiten aumentar el número de guarderías y estancias infantiles. sí, O sea, aumentar, no disminuir. ¿sí? Esto es para beneficiar a un mayor número de madres trabajadoras, y bueno, ahorita lo, lo seguimos comentando, eh, a un número mayor de, de madres trabajadoras. Y este sistema está integrado por diversas secretarías y dependencias. Sí que es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación, la de Trabajo y Previsión Social. Entra también el IMSS, entra el ISTE. Y bueno, aquí viene algo muy importante. Entra el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o sea, el DIF. Y este último, el DIF es el que será responsable de coordinar las acciones objeto de dicho decreto. Yo creo que, con todo, con todo respeto, el señor Gerardo Trujillo, que tomó hace poco también eh, posesión, como, o sea, lo nombraron como director del DIF, del Desarrollo Integral de la Familia, eh, en pasados días eh, como director de, de esto, Da, da pronunciamiento de que se cierra la estancia infantil del DIF estatal. Y yo creo, como lo vuelvo a mencionar con todo respeto, que yo creo que el señor desconoce desconoce completamente cuáles son los objetivos. Y uno de los objetivos dentro de un desarrollo infantil es de brindar asistencia y educación integral a los hijos de las madres trabajadoras del Estado, cuya edad oscila entre los 45 días de nacidos a los 5 años 11 meses. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 años, pues los niños ya entran a, al nivel primario. Y otro de, otro de, los, de los objetivos, bueno, dentro de los, del objetivo de una estancia de desarrollo infantil es proporcionar tranquilidad emocional a las madres, durante su jornada laboral, claro, por medio de una óptima atención educativa y asistencial a sus hijos. Eh, esto es con el afán de obtener un mayor y mejor productividad en su trabajo. Las mamás estarán estarían, están, y, es, y se los digo porque yo trabajé 16 años en una estancia infantil, y la verdad, las mamás muy contentas porque obviamente ellas no cubren un horario de jardín de niños. ¿sí? El jardín de niños es nada más exclusivamente de 9 a 12. Y las estancias infantiles tienen un horario más amplio que es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esta opción de la ampliación de este servicio asistencial y educativo, pues les permite laborar tranquilamente y después pasar a recoger a sus hijos. Ahora, también dentro de, dentro de, esto, de estos objetivos de la estancia infantil, eh, también es favorecer la participación activa, tanto de los padres, ¿para qué? Pues para propiciar la unificación de criterios y la continuidad de la labor educativa del Centro de Desarrollo Infantil en el Seno Familiar en beneficio de los niños tengo algunos datos que, que también yo creo que, que desconoce este señor Gerardo Trujillo Flores, director de, del DIF es de que un, este, este edificio tiene 50 años o tenía 50 años este, funcionando todo esto, esta información que les voy a, a proporcionar fue por medio de la directora que duró 18 años como directora y 21 años trabajando en la estancia de bienestar y desarrollo infantil del DIF. Susana Miave, gran amiga, y la cual me dice que fue un, una labor titánica, titánica, para que se lograra un edificio especial, con, con, todo, con todo lo, todo lo plane, bien planeado y con todas las condiciones óptimas para que los niños tuvieran este lugar. Antes la estancia infantil estaba donde están ahorita las oficinas del DIF, eran salones muy pequeños, no tenían espacios no, para sus, todas las, las áreas que se, que se manejan. Y bueno, eh, ella comenta que cuando ella inició junto con el equipo no, porque no fue ella sola lo menciona el equipo de educativo el, edu el equipo de apoyo junto con las autoridades del DIF en ese tiempo estaba Corrales Ayala y la señora Gloria Favela de Corrales Ayala apoyó mucho esta moción entonces se hizo este edificio y déjenme decirles aquí lo tengo este edificio consta de 18 aulas Seis para lactantes, seis de maternales y seis de preescolares. Tienen un área pedagógica, un área de juegos, psicología, un área de lenguaje, una sala de estimulación. está yendo un poco la, la señal Lolita puede ser la transmisión inestable de de, Inver de juego para ver Lolita se está está un poquito tu, tu presentación ha de estar inestable en la línea, a ver este. Vuelvenos a platicar. Saer. Pues bueno, este de alguna manera se, se salió de transmisión, pero en cualquier momento se restablece, ¿No? Sí, eh, yo creo que sí, va a entrar, va a entrar rápido. Claro. Eh, aquí lo que lo que está diciendo Lolita, y eh, por lo que entiendo de su exposición, primero, pues que es una obligación, que es una obligación del Estado presenta, prestar los servicios, que el DIF esté involucrado en la prestación de estos servicios, que durante la, el sexenio de Corrales Ayala se hizo un edificio... Ya llegó, creo que ya llegó, nada más, este, sí, si puedes ahí. dejar de silenciar, tiene silenciado tu micrófono, Lolita. Sí, a ver, nada más terminamos y entonces este, en, el, en, en la época de Corrales Ayala se hizo un edificio muy especializado para estas funciones y ahí nos quedamos cuando se desestabilizó la transmisión. Adelante Lolita. Ok, eh, les, les comento, este, este edificio consta de 18 aulas, 6 para lactantes, 6 para maternales y 6 para preescolares. Quiero comentarles que cada aula tiene baño integrado y adaptado para los niños. Tiene un área de, sí, de pedagogía, tiene un área de psicología, un área de lenguaje, un área de estimulación para lactantes, un área de juegos para preescolares, eh, un área del, para el grupo USAER. Contaban con 18 educadoras, personal de apoyo, maestro de música, maestro de educación física. Eh, aproximadamente eran 34 eh, personal que pagaba la Secretaría de Educación de Guanajuato en el tiempo de Susana Miave. Después esto se, se redujo a, a nada más nueve educadoras, con su maestro de educación física, su maestro de, de música, y se atendía entre un aproximado de 450 niños. Obviamente yo les quiero comentar, ella eh, dice que, que no puede ser por falta de presupuesto puesto que no, no, este, no, es, no es tan gravoso porque lo, se hacía un estudio socioeconómico. Y esto no nada más es en la estancia del BIF estatal. ¿eh? Eh, las estancias infantiles hacen un estudio socioeconómico a los padres de familia ¿sí? y les cobran una cuota de recuperación de acuerdo a este estudio socioeconómico. En el tiempo que Susana Meave estuvo como directora, eh, ella dice que era el 3% de su salario, pero era cuando era padre y madre, se les hacía a los dos el estudio, y de ese salario junto se les, se les descontaba el 3%. Eh, bueno, eh, aparte, aparte de, de, de la cuota voluntaria que oscilaba entre un, 50 pesos para las madres de familia que eran madres solteras que tenían un sueldo muy bajo, oscilaba entre unos 800 a 1000 pesos, ¿sí? Y creo que eso todavía eh, este quedó en, en, en los pasados. Ahorita les digo cómo estuvo. Pero la mesa directiva, porque tenían mesa directiva, también cobran la cuota voluntaria que se cobran en todos los jardines de niños. Aunque dicen que es voluntaria, pues sí, sí se les hacía el requerimiento de que lo hicieran. Eh, esa cuota voluntaria y los padres de familia ponían el, lo que era la cuota pero ahí en la estancia del DIF en los últimos años, esa cuota voluntaria la manejaban padres de familia para recuperarla, nada más era como la captación y se le entregaban directamente a la administración del DIF de la estancia del DIF y el DIF a su vez se la pasaba a la administración del DIF estatal o sea que esas, esas cuotas voluntarias se iban directamente al DIF. Y aparte había otra, otra entrada, que era 50 pesos por, la, por cada media hora que los, que los padres o madres de familia llegaban tarde por sus hijos. Las tanzas infantiles trabajan a partir de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. si sí, No es como un jardín de niños normal. El jardín de niños nada más labora de 9 a 12. Ahorita estoy manejando esto porque ahorita les, les platico qué fue lo que nuestro querido gobernador fue lo que este comentó y se pronunció en esto. Aparte de esos 50, eran 50 pesos por cada media hora. 45 pesos iban para las arcas del BIF y 5 pesos eran para las asistentes, para la asistente que se quedaba a cuidar al niño hasta que regresaba la mamá. O sea que si la mamá se tardaba una hora eran 100 pesos, 10 para la asistente y 90 para el DIF. Y ocurrió muchas veces y con varias madres de familia, que a veces no alcanzaban a llegar a recoger a sus hijos a las 4 de la tarde. Bueno, eh, también eh, Chela Rodríguez, que también fue directora del, del DIF, amiga mía, eh, también le mando un saludo porque digo que nos iba a estar este, siguiendo. Ella dice que ya después bajó de, de las 18 aulas que tenían a educadoras dentro de cada aula, eh, bajó a nueve nada más, que les dejaron tres, tres grupos de cada grado. O sea, había tres primeros de preescolar, tres segundos de preescolar y tres terceros de preescolar. O sea, que había nueve educadoras, un maestro de educación, la directora, el maestro de, de música, y una asistente, una asistente, este, una, una asistente educativa, y dos intendentes. O sea, eran 15 trabajadores del DIF, digo, trabajadores de la estancia del DIF, que eran pagados por la Secretaría de Educación de Guanajuato. O sea, eso no los pagaba el DIF. El DIF solamente pagaba a lo que era el, el, el personal de, asistencial y de apoyo cocineras este, y personal de, de limpieza y niñeras después ellos contrataron a sus propias educadoras precisamente pues, pues a ellos se les infló el este, esto, esto de la de cómo se llama de, del presupuesto y bueno eh, otro, de, de, otro de, las, de los comentarios que me hizo Susana dice que, que la señora Gloria Favela o sea, estaba encantada con, con este edificio que, como lo menciono nuevamente, era especial, con todas las instalaciones, todo equipado, con todo, todo lo necesario para que funcionara una estancia de desarrollo infantil de esta magnitud. La señora después, Marta Plasencia, visitaba mucho y fueron varias, varios, varios, este, porque dice que ella trabajó en la estancia infantil 21 años y fueron cinco gobernadores y todos felices y contentos con la estancia infantil cuando hacían sus, sus reportes y su, lo que este, hacen cada, cada año de sus informes, lo primero que, que mencionaban, sobre todo las señoras presidentas del BIF estatal, era la estancia de bienestar y desarrollo infantil. Bueno, ya con, con estos comentarios, pues ya entramos de lleno. A lo, que fue, a lo que es esto, esta problemática. Yo la veo como una problemática efectivamente y no nada más por el despido de, de las personas. Este, nuestro querido uh, gobernador dice que no son 80, pero son aproximadamente como 78, o sea, por dos más, dos menos o tres más o tres menos, pues sí es bastante personal, por un lado. Y por otro lado, de los 380 niños, que él dice que no se, no, se, no se cierran las puertas, no se cierran las puertas del DIF, que va a continuar, se los prestaron, esto me lo comentó Olga, que es también otra compañera educadora, Olga, eh, ella es Olga Bundes, es, es, es secretaria sindical, y dice que sí, se los van a prestar, pero nada más para que funcione como, como jardín de niños, de 9 a 12, tantana un edificio con todas estas instalaciones y que nada más funcione como jardín de niños, a las mamás realmente no les, va, no, les, no les va a proporcionar esa seguridad porque ellas, si venían al DIF estatal, a la estancia del DIF estatal, es porque tenían la necesidad del horario ampliado. ¿sí? Al momento de que les dicen, no, pues se va a reducir el horario, pues los, lo, lo, lo meten en un jardín de niños donde les quede más cerca de su, de su trabajo. ¿sí? No va a tener caso ese edificio, porque además está grandísimo. Olga me comentó, las educadoras están preocupadas, sobre todo la directora, porque no van a tener presupuesto para pagar luz, agua de un edificio tan grande, cuando nada más van a trabajar de 9 a 12 con niños de preescolar. Entonces, que va, que va también, se pronuncia nuestro gobernador, que, que va a... Reubicar a los niños de lactantes y maternales. No sé en dónde, porque les dieron una lista a los padres de familia donde dice son 10 estancias infantiles particulares y una, o sea, las nueve son particulares y una es la estancia infantil de este, municipal, que también el año pasado ya cerró sus puertas. O sea, no les están dando ninguna solución. No sé si, si quieran comentar algo porque hay, pues hay, hay, hay, hay mucho, hay mucho, mucha inconformidad, madres de familia que se quedan este, sin este, sin este servicio y me gustaría mucho, Javier, no sé si lo tengas, este, de compartir pantalla donde una de las, de las madres de familia y habla sobre, dicen que bueno, el, el sistema de desarrollo infantil es para para este precisamente eh, su, su habla de un eslogan que tiene ya ya lo tienes Javier ya está Ese ese el que sigue Javier, por favor. No. ¿Ahí llega? Bueno, si no hay más. Oye, Lolita. No, a, ver, a ver, Javier, este, si dejas de compartir pantalla para ver, para compartirla yo. Está cerrado tu micrófono, Javier. micrófono. Bueno, en esa presentación hay una grabación de una evidencia empírica de una persona que eh, tenía eh, los servicios y nos comenta eh, de qué manera fue afectado, eh, qué es lo que Lolita este, quería que se exhibiera. Si quieres lo voy a volver a, a, a proyectar y nada más me voy a la grabación. ¿no? Ok, sí. Sí, por favor. Oye, mientras, Lolita, pero entonces la, sí. la estancia municipal también está cerrada. Así es, así es. Eso fue desde, mira, no hubo, eh, si ese no Pueden guardar tanto. silencio, pueden guardar silencio, sí, claro. no se va a escuchar. Guardamos ah, okay. silencio. Necesita volumen. Necesita volumen. Sí, lo que pasa es que más adelante ya viene la transmisión fuerte, ¿no? ...en aproximadamente dos... Eh, tenemos ¿sí? a una persona que usaba esos servicios para que nos dé sus impresiones. Muy buenos días, tardes. Pues, definitivamente es una situación complicada para todos aquellos que, que somos padres y aparte tenemos que desarrollar alguna profesión. Creo que ya ninguno de los padres estamos exentos de esta situación, padre y madre. Tenemos que salir a trabajar y, y aparte tener otras actividades. Definitivamente la atención a los niños es sumamente importante más en esta, en esta situación de la vida debido a la inseguridad, a la delincuencia, entonces es importante que si los padres vamos a salir a trabajar, que los chicos se encuentren en un lugar seguro, con las condiciones adecuadas y aparte pues que tengan, que continúen su desarrollo, definitivamente es de eso no. Es muy complicado encontrar. ¿Y cómo te impactó económicamente bueno, la situación es que si no tiene una persona donde no dejar a sus hijos, ellos pues tienen que venir a las labores que sus papás cumplen de alguna manera. Este, obviamente más gastos, cada movimiento somos tres personas, yo tengo dos hijos, entonces cada movimiento son tres personas, porque finalmente aunque son niños de todos modos, requieren alimentos, requieren atención y definitivamente eh, hay horas laborales que eh, requieren. Una mayor rama económica para poder absoluto circular. Pues, evidentemente, que el impacto económico significativo de una decisión de una política pública afecta directamente a las economías domésticas y una evaluación más objetiva sería disminuir disminu disminu la parte presupuestal de la burocracia estatal o reducir el salario al 50%, y ese tipo de prioridades nunca, pero nunca. Estamos imitando al gobierno federal en el sentido de reducir aquel caso de Sonora muy notado eh, que ha venido desde aquella época hasta la actualidad, impactando tanto las guarderías del Seguro Social como las guarderías propias del municipio. Pues ahí terminó. Ok, pues seguimos. Adelante Lolita. Está cerrado el micrófono, Lolita. O sea, aparentemente sí. creo que no se le da importancia a una evidencia sí. que de alguna manera este, ejemplifica eh, lo que está pasando en el mundo real, ¿no? No en la parte eh, teórica y de preparación de documentación, ¿verdad? Adelante, Lolita. Así es. Bueno, aquí están varias de las, una, una de las de, de, de, de lo que se comentaba eh, en los medios. Y, y bueno, esto es del DIF estatal, pero estaba yo comentando, con eh, Carlos me preguntaba acerca del DIF municipal. Efectivamente, Carlos, el, el año pasado se cerró también la estancia del DIF municipal, una de las que están recomendando que se vayan para allá, que ya no existe. El cierre de la estancia y lo están manejando de la misma manera que es por lo de la... Porque el presupuesto y la pandemia y no sé qué. Pero eh, quiero que, que, que quede bien claro que si las mamás no estaban llevando a sus niños tanto a la estancia infantil del DIF municipal como del estancia infantil del DIF estatal, porque tampoco los estaban llevando a la escuela, ¿sí? Estaban haciendo trabajo en casa, el homework. Y entonces, evitando todo esto y siguiendo el, el, el protocolo de la contingencia, pues obviamente estaban en casa. Perdón, le quitamos la sí. pantalla nada más que estábamos compartiendo para que aparezca otra vez Lolita. Gracias. Sí, Lolita. Entonces, efectivamente... Eh, eh, cierran estancia infantil DIF municipal, el año pasado no hubo tanta detonación, quiero decirles porque bueno, a final de cuentas las educadoras, igual que en el DIF estatal, las educadoras son pagadas por la Secretaría de Educación. A ellas las reubican en un, en un centro de rehabilitación que les presta el DIF este municipal en Pueblito de Rocha con nada más, tengo entendido que son dos o tres aulas, ¿sí?, o sea, espacios, no aulas, las tienen que, las tuvieron que acondicionar y ahí tuvieron que meter a los niños de preescolar que estaban trabajando en el DIF municipal porque no tenían ya lactantes ni maternales. En, hace tiempo tenían nada más puro maternales, ellas no, no trabajaban con lactantes. Yo no sé por qué le decían estancia infantil, pero bueno, estancia infantil por el, la ampliación de horario. Entonces, las mandan a ese lugar y tenían que meter tres educadoras en cada aula para que estuvieran trabajando y al personal, por eso no hubo tanta revuelta, porque al personal de apoyo lo reubicaron en diferentes lugares solamente algunas cuantos lo, lo, este, lo liquidaron del DIF municipal ahora, del DIF estatal del DIF estatal las, el personal dicen que los iban a reubicar, sí, sí reubicaron pero a dos personas nada más sí, al contador y a la que estaba como directora eh, administrativa del DIF, porque ya había dos directoras, eh, la que manejaba lo que era DIF, este, la, el personal del DIF eh, estatal, y había directora para lo, el servicio pedagógico, que era la directora de la Secretaría de Educación. Y bueno, ahorita que les, les voy a compartir la pantalla, porque me parece interesante esto. Dice que las maestras del Centro de Desarrollo Infantil del DIF estatal, ubicadas en Paseo de la Presa en Guanajuato Capital, se dijeron indignadas y calificaron de injusto e incongruente el cierre del servicio, pues resaltan que el DIF está para ayudar a las familias guanajuatenses y en este caso está perjudicando a casi 400 familias. El DIF es el que lucha para las familias, el que lucha por los niños y en dónde está su ley. Somos madre de familia, somos personas solteras algunas, somos personas que trabajamos y sabemos luchar, estamos molestas, estamos indignadas. Qué ironía, dif defiendes familia. dif estás para ayudar a las familias de quién, de Sinué, de ellos, a los que les convenga, porque con la mano en la cintura destruyen a estas familias que estamos aquí, con la mano en la cintura nos dicen adiós. Y bueno, así como este tipo de notas, lo que acabamos de escuchar, este de... Del, del señor del vídeo del audio que nos pasó este Javier pues así a, este, están sumamente preocupadas indignadas y, y bueno hablan acerca de que dieron un apoyo para abrir un digo para comprar el terreno en León el gobernador que para eso sí hay creo que 50 millones de pesos y, si mal no me equivoco, hablan de, de otro, no sé, de qué, de otro, ah, de lo del Congreso, para lo, hacer un museo, biblioteca, dice, y cuando los diputados ni siquiera se paran. O sea, están bien documentadas las señoras, porque no son, no, como lo vuelvo a mencionar, son para madres trabajadoras del Estado. O sea, les están dando la espalda a sus propias trabajadoras de, del Estado. Lo mismo pasa con el DIF municipal. El señor este Alejandro Navarro mejor se quiere endeudar para hacer un nuevo museo. Y, y, o por, qué, ¿Por qué no hizo un edificio así bien para una estancia infantil para las madres trabajadoras del municipio de Guanajuato? Existen madres a las que les afectó mucho fue, por ejemplo, a las señoras de Limpia, ¿sí? que tenían a sus niños ahí, a las señoras que trabajan ahí en el, en el gobierno municipal también les afectó porque también los tenían ahí entonces este yo no entiendo a este señor igual que nuestro querido gobernador eh, ya siguió los pasos o, o no sé de del, nuestro presidente municipal que realmente no se pone a pensar qué es lo que realmente beneficiaría a la ciudadanía guanajuatense eh, él sí ya vio que están cerrando porque ya lo habían, ya lo habían antes de que él hiciera su sesión para que le aprobaran los, eh, los regidores, o sea, el ayuntamiento le aprobara este endeudamiento, él ya sabía que se estaba cerrando porque ya lo habían pronunciado antes, ya lo había dicho eh, Gerardo Trujillo, ya lo habían mencionado, había también se publicó que las mamás pedían entonces, si no se iba a arreglar con él, que se arreglara con el gobernador. Él dijo, aunque hablen con el gobernador, ya no hay vuelta para atrás. Si Alejandro Navarro ya lo sabía que se iba a cerrar la estancia, hombre, pues abro, pido un, un crédito para abrir una estancia infantil, para hacer una estancia infantil y captar todas esas eh, personas y madres de familia. Y bueno, quedaría súper bien el señor. Pero no, quiere hacer otro museo donde... No hay ni un beneficio social para las familias. Madres trabajadoras no nada más son, la, son las, las que tienen la obligación de la educación de los niños. O sea, cuando la madre trabajadora este, tiene pareja, son padre y madre. Entonces está afectando aquí a la familia guanajuatense el cierre de estas dos estancias infantiles y ninguno de los dos puede decir, por ejemplo, que diga, ¿sabes qué? Gobierno del Estado, dame el edificio que ya lo tienes, ¿sí? Y yo lo voy a, a este, abrir como estancia infantil municipal. Digo, ya y ya, este, nada más se endeudaría para, para darle alguna, a, eh, empezar con, con el, el pago de, las, de, de los servicios, sin embargo. Porque las educadoras, vuelvo a decir, el personal técnico pedagógico lo paga la Secretaría de Educación. No lo pagan ni DIF municipal ni DIF estatal. ¿Algún comentario, compañeros? Oye, Lolita, nada más nos podrías aclarar antes de los comentarios. Este, A ver, tenemos dos guarderías, o teníamos dos guarderías. Una es estatal del DIF y la otra municipal. ¿A quiénes es. atendían esencialmente? ¿Cómo está? ¿Qué, qué, qué, qué grupos de, de madres y de familias atiende cada uno de, de las guarderías que hay en Guanajuato? Para tenerlo claro. A ver, ¿A Carlos, ¿Qué? son dos estancias infantiles municipales. Una se cerró, otra está abierta con 54 alumnos. Hoy investigué ayer y lo que cerró fue la guardería infantil del gobierno del estado. No confundamos a la gente. Por eso, es lo, es. es lo que estoy pidiéndole a Lolita, porque aparte hay una del IMSS y hay otra del Issste, etc. Está aclarado no? prácticamente, ¿no? O sea, con cuando, cuando el comentario de Piri queda totalmente aclarado. ¿O eh, no, quédate, no aclarado queda aclarado? ¿Guarderías? No, bueno, eh, este, eh, tu pregunta fue en términos municipales. En términos no, municipales mi, pregunta, mi pregunta es que nos aclaren exactamente cuántas guarderías hay y a, a, a qué ¿A qué demanda responde cada, cada guardería? Ya lo contestó el Piri. No, Lolita todavía tiene. A ver, a ver Piri, sí, efectivamente, eh, pero déjame decirte que la, la estancia infantil de, que, de la que tú estás hablando, de 54 niños, ¿sí? es una estancia infantil donde también les cobran, ¿sí? No es, no es este... Tiene al, al, al... Sí, dime, Piri. 950 pesos y propuso Alejandro, el nuevo presidente municipal reelecto, que se subiera a 2500 la cuota por niño, es lo que están proponiendo. Es la que está, está en Pueblito de Rocha, es la que está en Pueblito de Rocha. Y desaparecieron sí. la otra. Sí. Desaparecieron la que estaba en, en, en sí, no sí. sé cómo se llama esa calle, que, este está por ahí, por la, pre, por presa de Rocha, este, donde están las oficinas del municipal. Pero lo criminal Lolita es, que les quieren subir a la que dejaron viva, digo, funcionando, de 950 a 2.500 pesos por niño, es lo que está proponiendo, porque quiere invertir el dinero la esposa del edil en las cocinas económicas, subirlas a 16 pesos. Esa es la discusión y debate en el ayuntamiento. La otra tema que le decía Parón con Judía Público, es la guardería que cerró el gobierno del Estado, que es un crimen. Esa guardería era fundamental para Guanajuato. Ok, lo que pregunta Carlos es, ¿qué, qué, ¿quiénes tienen derecho a una y quiénes tienen derecho a la otra? Bueno, la, de, la del DIF estatal es para madres trabajadoras del Estado, ¿sí? Entre ellas, trabajadoras del Estado, se supone que la Universidad de Guanajuato es del Estado de Guanajuato, entonces había madres trabajadoras de la universidad, había madres trabajadoras de las dependencias del Estado, no había, no se les daba cabida a madres trabajadoras federales. Para eso está la del ISTE. El ISTE capta a niños trabajadores federales. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, ¿sí? Es federal, la que no es del Estado, es la federal. Y ahí iban los niños. Maestras de la sección 13, que es federal, también estaban en la estancia infantil del ISTE. Las del Estado, las maestras de la sección 45 del Estado, trabajadoras del Estado, estaban en el DIF estatal. El DIF municipal le daba servicio a las madres trabajadoras, no importando desde qué dependencia eran, ¿sí? Eran, ahí lo único que tenían que llevar era certificar que eran madres trabajadoras. Era para madres hasta eh, personas que ayudan en casa, ¿sí? personas que se dedican a, a la limpieza doméstica. Limpieza doméstica, niñeras, este, trabajadoras de limpia, inclusive maestras, quien quisiera tenía abierto siempre y cuando hubiera el cupo. Siempre, de, déjenme decirles que desde siempre las estancias infantiles han tenido así, así, sin mentirles, de solicitudes que quedan pendientes, pendientes porque no hay un cupo para todas las madres. Ya ahorita en estos tiempos, las, la mayoría de las mujeres trabajamos, la mayoría tenemos que trabajar y tenemos que tener ese servicio. Por eso fue ese decreto, para que las dependencias nos pudieran proporcionar ese servicio para que nosotros trabajáramos en óptimas condiciones, tranquilas, sin estar dependiendo de que cómo le voy a hacer si cinco mil pesos que gano, tres mil pesos se van a ir para pagarle a la señora que me lo cuida. 3 mil pesos para una estancia infantil, o sea, particular, por la ampliación del horario. Entonces, eso es lo preocupante. Este, están afectando, aquí en este caso, son 350 familias aproximadamente, o 400 familias, madres de, fa de familia, niños que ya estaban acostumbrados a un ritmo de, de trabajo dentro de una estancia infantil, desde les enseñan desde cómo tomar la cuchara para desayunar, para comer, el vaso, control de esfínteres. o sea, hay muchísimas cosas y muchas actividades que se llevan a cabo en una estancia de desarrollo infantil que los papás no pueden realizar en casa por sus trabajos. Sí, por eso yo decía, las actividades que se llevan en una estancia infantil, eh, uno de los objetivos es de que también en casa apoyen, pero en el tiempo que ellos los tienen en, en, con, con, en su casa con ellos, fines de semana, por las tardes, porque se la pasan prácticamente desde las 8 de la mañana, 4 de la tarde, y ahí se les enseña a hacer su control de esfínteres, a llevar una dieta balanceada, a comer a unas determinadas horas. Imagínense un niño que su mamá sale hasta las 4 de la tarde, va a venir comiendo hasta las 5 de la tarde. ¿sí? O sea, va a haber un descontrol en la dieta del niño también en ese sentido. El control de su interés, cuándo lo van a hacer, cuándo las mamás se van a dedicar, si están trabajando a poner a su niño en la, en la NICA a que haga ese tipo de control de su interés. O sea, va a haber muchas cosas y, y lo educativo, lo asistencial, va a ser un caos para las madres, para los 350 cincuenta, cuatrocientos niños que estaban en la estancia infantil, tanto del del DIF eh, estatal como los del DIF municipal. Porque era la misma, el mismo horario. Pues. Muy buena presentación Olita, muy buena, lo que están haciendo. Yo le preguntaría al señor Arce, ¿cuál es la diferencia entre la política que tiene López Obrador? La política de Diego Sinue, Señor Alejandro Navarro? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo se quedaron sin estancias infantiles o guarderías? ¿Dónde está la diferencia de esos tres estratos políticos? No, Piri, mira, yo creo que lo que estamos encontrando es un es un agujero en, en una política este una política pública muy muy importante porque toca varios varios temas. El primero es el, el, el, el de los derechos de los niños, que ese es el fundamental, uno. El otro, el derecho de las mujeres. Se están metiendo con las mujeres, se están agraviando a las mujeres. Este las están dejando sin oportunidades de poder tomar un trabajo. Por ejemplo. Las están obligando a quedarse en casa. De tal manera que es es un agravio. Para, para la mujer, fundamental, seriosísimo. Y el otro, que también está ahí presente, es algo que traen muy de moda ahorita, especialmente el alcalde aquí de Guanajuato, que es la reactivación económica. ¿Cómo quiere reactivar la economía de la comunidad, de la comuna, cuando las mujeres, las mujeres que normalmente trabajaban no pueden, no pueden realmente ya trabajar porque les quitaron las guarderías? Entonces el efecto es un efecto en cascada sobre sobre derechos fundamentales y creo que digo yo no tomaba conciencia de esto hasta ahorita que estoy oyendo a, a, a Lolita en toda la magnitud que tiene que tiene el problema y por supuesto, como ya lo había dicho Lolita, llama la atención que el ayuntamiento está tan preocupado para por hacer un segundo, no tercer museo de momias con 70 millones de pesos de endeudamiento cuando trae este boquete en la ciudad, en la ciudad de Guanajuato, me llama la atención también, no sé qué piense Javier, por ejemplo, y tú Piri, del asunto de la Universidad de Guanajuato, pues uno de los afectados va a ser la Universidad de Guanajuato, ahora que van a faltar maestras y, y, y, y trabajadoras a la Universidad de Guanajuato, porque o, o ellos van a ponerles ya su guardería o qué va a suceder. Y finalmente, este... Lo menos importante, pero probablemente lo más chocarrero del asunto Piri de lo que me estás preguntando es que llama la atención que un gobierno pues oposición al gobierno federal eh, siga exactamente y al pie de la letra lo primero que se le ocurre hacer, se le ocurre hacer en Guanajuato es exactamente lo mismo que se le ha criticado de una manera terrible y hay que oír a Kenia López eh, este, por ejemplo en el Senado eh, a, a, a las diferentes senadoras de acción nacional que, na, nacional que han sido durísimas con el presidente de la República, pues que vengan a Guanajuato y que defiendan este cierre de una guardería importantísima una guardería hecha ex profeso, creo que es desde la época Lolita, hay una corrección ahí que nos hacen nuestros oyentes, en este caso, este Fernando Sánchez, que dice que se construyó en la época de Telles Cruces, pero bueno, eso no lo dis, no, digo, no es un, no es, no es litis, pues, pero bueno, desde entonces se construyó, se hizo esa guardería, una guardería especializada, una estancia infantil especializada, con muchísimas ventajas para las madres de la comuna guanajuatense del municipio de Guanajuato, y la quitan de un borrón y los mandan a servicios o tratan de enviar todo esto a servicios privados, donde evidentemente los costos pues son, son otra cosa. Los servicios, yo no sé si tengan la calidad como la, la, la calidad que se estaba prestando ahí en el DIF, de tal manera que es un agravio para los guanajuatenses, para la Universidad de Guanajuato, para las madres, para las mujeres... O sea, es un cúmulo de agravios a un montón de, de, de, de, de eh, personas en la sociedad guanajuatense que esto requeriría el planteamiento, el replanteamiento de la política pública de estancias, guarderías, este, jardines de niños, etcétera, en el municipio de Guanajuato, así como está sucediendo las cosas hasta este momento. Creo que eso es lo, lo que yo podría decir. Es, es, me, estoy verdaderamente sorprendido con la, con, con la información que ha vertido aquí Lolita eh, Yo quisiera sí, participar de una manera muy breve por respeto al tiempo de la gente y no ser repetitivo en lo que se ha venido planteando. ¿no? Aquí el contexto eh, que sucede es en relación a la parte de políticas públicas enfocadas al bienestar social. Hay indicadores últimamente que en el ejercicio de 2020-2021 la pobreza en el estado de Guanajuato se ha incrementado al igual que la pobreza extrema. En ese sentido, eh, una prestación social, dada la función del Estado que tiene que... Eh, servir de catalizador para eh, recoger las demandas sociales y dar generación de bienestar. Eh, nuevamente, la confusión entre la función del Estado y la función de un ente privado. Eh, la parte, digamos, municipal eh, tiene que reflexionar en términos de cuál es la función del Estado. El Estado tiene que proporcionar niveles de bienestar y si estás viendo que hay un eh, crecimiento de pobreza extrema en todo el Estado, estás, eh, digamos, restringiendo la parte presupuestal o redireccionando para otro tipo de gasto. Ahora, eh, hay un, un, un documento que habla de, de que, que aquí lo tengo, pero no tiene caso presentarlo, eh, que habla de cuál fue el comportamiento en la parte de guarderías durante el periodo de pandemia, y cuál fue el esquema de restricción presupuestal. Aquí el cuestionamiento es, o la pregunta, discusión es, eh, la política pública, el presupuesto, las estrategias de inversión, eh, obviamente tanto del gobierno del estado como de la parte municipal, cuál es el impacto social que están generando. No se trata de hacer un, un, un proyecto de evaluación de costo-beneficio eh, de tipo generación de ingresos, sino básicamente cuál es el impacto significativo de una evaluación social. Obviamente el Congreso del Estado tendría que evaluar, aparte de la, de la, de la cuestión financiera, cuál es el impacto social significativo, cuál es el número de gentes beneficiadas en cualquier tipo de inversión. Y no me quiero salir del tema porque estamos hablando de guarderías, ¿no? Y obviamente, eh, para que un poco... Eh, si ubique en contexto, este, aquí voy a poner, si me permiten, eh, para dar más elementos a la discusión, esta presentación, no sé si se ve, Carlos, si se alcanza a ver. Aún no, ya, listo. Ok, mira, aquí habla, esta es una referencia, que no, es una investigación que nos habla de gastos en cuidados de la primera infancia, y el desempeño frente a la pandemia. Aquí nos dice, eh, obviamente una introducción, y hay conceptos claves. Uno de ellos, primera infancia, etapa que comprende entre los cero y los cinco años. Desarrollo integral infantil, derecho que tienen las niñas y los niños, a formarse física, mentalmente, emocionalmente y socialmente en condiciones de igualdad. Perdón, Javier, sube un poquito la presentación para que se vea bien el pastel. Subo la presentación. Para acá, el pastel. Exacto, ahí está. Vamos a, vamos a analizar las puras gráficas porque es más concreto y de alguna manera no tiramos tanto rollo, ¿no? Aquí dicen los encargados del cuidado de menores, guarderías, familiar, madres de trabajo, quién va a la escuela y otros, ¿no? Aquí hay una tipificación 46.66% familiar. Va a la escuela el 16.6 y madres en trabajo 20.75. Como el señor Arce anda muy picudo, nos vamos por las gráficas, ¿no? Dice, razón para no utilizar servicio de guarderías. ¿Por qué no se usan? Primero, no tiene derecho, no hay lugar, no confían en los servicios, dificultad de acceso, no tienen dinero para pagar el servicio. Y no hay necesidad, y otra razón, nos seguimos concretando, Y aquí nos abran un poco el servicio público y los programas de cuidado. Aquí vemos una gráfica de 2018 a 2021 de la parte de servicios de pandemia. El presupuesto que se, se tenía, tanto del IMSS como del ISTE, yo obviamente bajamos a la parte estatal porque son aportaciones y transferencias, ¿no? Presupuestales que están dentro del presupuesto de egresos y egresos de la Federación del año 2021, ¿no? En la práctica. Es un reflejo a nivel estatal de esto, ¿no? Aquí nos dice la tasa de crecimiento y los menores inscritos. Hay otro programa de apoyo para el bienestar de niños y niñas, hijas de madres trabajadoras. En este programa, aquí hay un presupuesto. Digo, no estamos en la Cámara de Diputados para definir presupuestos, estamos con seres mortales que tienen que entender o transmitir nosotros la información de una manera muy amigable y didáctica, ¿no? Y aquí está otro ejemplo que es el cuidado frente a la pandemia, los gastos en el cuidado de la pandemia, aquí está servicios de guardería, servicios de estancia, bienestar y desarrollo infantil, pues, programas de apoyo para bienestar, hijos de madres trabajadoras. Y, este, y para no aburrir a la gente con análisis este, eh, de investigación, aquí el tema central de la discusión es, por ejemplo, preguntarte, Carlos, eh, ¿Cuáles han sido las políticas de bienestar social en términos de transferencias presupuestales que tiene el gobierno federal? Y que obviamente esas transferencias de aportaciones se van directamente a la parte presupuestal. Ahora, cuando llega a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, ¿ese tipo de transferencias a dónde se fueron? O sea, no eres un experto, obviamente, en finanzas, eso ya lo sabemos, pero... este ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu idea de esta evaluación de políticas públicas que a nivel general, a nivel del país, en la tendencia ha sido en el sentido que acabo yo de, de compartir, ¿no? Bueno, a ver, no, no se trata de que establezcamos un diálogo aquí entre tú y yo. Este no sé qué, no sé qué o sea, más. Aclaro, aclaro, no es un diálogo. Lo que hice fue generar ideas para que toda la gente que estamos ahí. No malinterpretes, no es un diálogo, ¿No? Es, no, un, no, es una perfecto. información genérica. No, es pero que Me, estás estás haciendo una pregunta y que me quedas bien. un poco más cerca que Piri, por eso te dije, pero tu percepción no, no, es no. equivocada. Adelante, que, Carlos. No sé qué piense, no sé qué piense el Piri también al respecto. Digo, eh, no, no, no, no creo que esté bien que colonicemos el, eh, entre tú y yo aquí, el, el, el, el, esta parte de. de no, no, vida. yo no lo estoy colonizando la a ver. A ver. No, vamos a ver, mira, quiere quiere hablar Lolita, pues realmente Lolita es la experta en todo esto y el pide. Lolita, antes de que intervengas, me están escribiendo que estamos muy aburridos. Hay que ser cuidadoso porque la gente ya está gentes es del Círculo Rojo. Esto viene, va muy bien Lolita, hay que apuntar, muy bien. Ya nos están diciendo que somos aburridos. Cuidado, eh. Sí, Piri. Mira, yo, yo sí quiero comentar lo siguiente. Las, las estancias de bienestar y desarrollo no son gratis, ¿sí? No son gratis. Que la gente sepa que pagan una cuota, pagan una cuota de su salario. O sea, que no todo lo paga el DIF, to, no todo el servicio lo paga el DIF. Sí lleva la mayor parte, pero sí hay una cuota, una cuota de recuperación que se les, se les quita, de, se les hace por medio de un estudio socioeconómico. Y de acuerdo a este estudio socioeconómico, se les pide una cuota de recuperación. O sea, no es gratis. El servicio de una estancia de bienestar y desarrollo infantil de cualquiera, ¿sí? de, tanto DIF municipal, DIF estatal, IMSS, ISTE, cobran una cuota de recuperación. Entonces, no todo, no todo lo aporta el DIF. Que quede bien claro, los padres de familia, de hecho, hubo declaraciones donde las madres decían, bueno, pues que nos suban la cuota de recuperación, pero que no nos cierren las estancias infantiles. Ellas lo que quieren es eso, no, no quieren dejarlo con una niñera y pagarle a la niñera lo mismo que estaban pagando en el VIP, sí porque no hay, no es un, no hay un programa de, de, de estimulación, lo que yo les decía es preocupante, porque no hay un programa de estimulación, para los niños, educativo, asistencial, o sea, tiene todas esas ventajas una estancia de bienestar y desarrollo, no nada más es llévalos, por eso yo, yo estaba en contra del nombre de guardería, porque guardería es guarda al niño, no, es una estancia de desarrollo infantil, integrado, se les da todo hasta lo educativo, ¿sí? se, les dan, se les dan sus actividades propias de la edad de cada uno. Hay programas especiales para estancias de desarrollo infantil, desde niños lactantes, la estimulación temprana es súper importante, ¿sí? también lo, lo que hacen en los jardines de niños, lo hacen en las estancias infantiles, llevan a cabo el programa, no es nada más es asistencial o de guardar, no, es también un programa educativo integral, es lo que yo quería comentar, que no es gratis, no, gratis no es, ¿Alguna otra intervención al respecto? Mira, hay lleva... una serie de comentarios eh, la... que de alguna manera enriquecerían la dinámica que traemos, porque lo importante es no es lo que digamos nosotros, lo importante es qué dice la gente en un momento dado. Hay muchísima información, ¿eh? digo, yo sugiero a nivel racional hacer copatri... coparticipar a la gente. Don Francisco también. Es muy atingente en sus comentarios. Yo creo que sería bueno darle la, la palabra, ¿no? Si Delante, lo consideras prudente. Bueno, gracias, buenos días. Bueno, mm -hmm. he estado estudiando a Lolita con mucha atención, porque su experiencia, desde luego, es de una valía, de una valía verdaderamente impresionante. Yo eh, lo que puedo comentar es que no se trata de dejar a un niño o una niña y ya dejarlo ya, no, no, no. Los servicios que es una prestación social, obligación de los patrones, sea empresa pública, empresa particular, organismo público o lo que sea, pero hay una obligación laboral que debe de atenderse en el cuidado de la familia y del trabajador y su familia. Y que no se trata de que solamente se tenga alguien en donde confiar al niño para que más o menos lo esté cuidando. No es eso. Pero ahorita lo explicó con puntos, peras este, y manzanas, que es un programa de atención muy integral. Yo tuve la oportunidad de participar en la guardería, vamos a hablar redundante, participativo con el Seguro Social, la número dos que se creó en el Estado, allá por el año de 1980 y tantos, 83 me parece, 84, no 83, este, porque fue la primera este, labor o primer proyecto que asumió promoción cívica guanajuatense a la cual pertenezco. Y entonces, lo que se tenía ahí fue una propuesta del Seguro Social de cambiar el esquema de guarderías institucionales por participativas. Y la cuestión era en dos líneas. La primera, que los niños no tuvieran este, espacios de crecimiento en su primera etapa, muy distintos a los de su casa la guardería este, participativa este, aparece con, ese, con esa propuesta donde el niño esté en espacios tan parecidos o lo más parecidos que sea a su entorno familiar cotidiano. Lo que las instancias adicionales tienen, pues son instalaciones de grandes espacios y de condiciones muy ajenas a lo que es la vida y el entorno del niño. Este, la otra cuestión era que la vaporidad participativa, el seguro social de las cuotas patronales y obreras o de trabajadores, daba una cantidad específica por cada niño. Es decir, en realidad el servicio nunca ha sido gratuito, porque hay esta obligación de pagar cuotas para que esto en un momento dado funcione. Y me parece verdaderamente una muy desafortunada, muy agresiva, muy lesiva. Esa decisión del DIV del Estado de haber cancelado este proyecto. Si bien es de naturaleza este, económica el problema presupuestal, pero lo importante es el bien que se tutela, que es el de los niños. A nosotros en la guardería participativa, este, el Seguro Social nos, nos facilitó recursos para comprar una propiedad allí en Paseo de la Presa, que posteriormente pues tuvimos la necesidad de deshacernos de ella porque las exigencias del DIF a partir del accidente de la guardería aves de Hermosillo, pues empezó a tener múltiples efectos para tratar de corregir los, los efectos, pero no las causas. Entonces, esta guardería se transmitió a otra asociación civil y en este momento pues yo desconozco cuál ha sido el, el destino. Pero lo cierto es que si hay algo que una sociedad tiene que preocuparse, es por sus niñez, por eso organismos como la UNICEF, organismos como este, la, los sistemas de desarrollo, pues tienen realmente una labor muy importante y no se puede decir simplemente no hay presupuesto y a ver qué hacemos con la gente. No, el capital humano que se forma para atender a unos niños a una población infantil, es verdaderamente de primer orden. Yo recuerdo que los, digamos, los manuales de atención a los lactantes es verdaderamente muy importante el que los niños tengan la atención para cuidar desde su respiración hasta su funcionamiento de, que su, de, de su organismo que paulatinamente va creciendo. En el caso de lo que hizo el gobierno federal, pues el gobierno federal Cerró las estancias infantiles, pero repartió dinero para que alguien los cuidara a los niños, olvidándose de todo el esquema de atención integral. Entonces, para mí esa es la gran falla, de que a veces los papás, pues no estamos preparados para atender a nuestros hijos con toda la capacidad, o los abuelos menos, que requieren. Y por eso hay personas especializadas que dedican su vida justamente a eso. Y una cosa que yo recuerdo con mucha... Con, con mucho aprecio, es como se esmeraba el seguro social, por lo menos en nuestro caso, de seleccionar al personal. No bastaba con que alguien quisiera llegar y yo quiero entrar a trabajar, no. Se le hacían exámenes de selección muy cuidadosos y estaban en capacitación permanente. Se atendía la cuestión de nutrición, la cuestión de evaluación de salud y todos los desarrollos que ya también ya mencionó Lolita. Pero sí me parece criminal esto que están haciendo con este, las familias de Guanajuato Capital, no conozco es como están en otras, este, otros municipios, pero lo que es a nuestra comunidad es algo que realmente es indignante. Es una ofensa muy grave para las familias de Guanajuato que nos ganan con estas este, decisiones tomadas al vapor por funcionarios que andan como en el carrusel, ya se suben, ya se bajan. El señor que está ahora como director del DIF, fue ha sido no sé cuántas cosas, hasta presidente no sé qué, estatal o municipal del, del PAN, o sea, es verdaderamente lamentable el deterioro y el nivel de, de decadencia de corrupción que se está dando ahorita en nuestro querido Guanajuato, ahí dejaré yo mi comentario Gracias Paco Bueno, a ver eh, Piri, adelante y luego Lolita Lolita, yo primero quiero, de veras, hacerte un homenaje por lo que has sacado el tema. No hay que meternos más en estadísticas, en temas omnicébras. Hoy la gente de Guanajuato está desesperada. Y Carlos, ¿dónde está la Cámara de Diputados Local para defender? Tienen un sueldo 200 mil pesos mensuales, pero pueden reducirse tantito el sueldo y ponerlo a las guarderías y sin infantiles. ¿Cuánto gana una en el ayuntamiento, cuánto gana el síndico o ganan los regidores, que no podrían reducirse el sueldo y abonar en este tema. Yo creo que hay una una desproporción en la vocación del servicio público, Carlos. Se desvirtuó. Ese es mi punto final. Y una vez más, Lolita, te felicito por tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lolita. Adelante. Muchas gracias a todos, este gracias Piri, te lo agradezco. Es nada más pues algo de lo que no, como lo decía al principio, nos ocupa y nos preocupa y mucho a mí en, en, en lo personal, como educadora, todas las educadoras, ex directoras y edu ex educadoras que han pasado por esta, esta eh, edificio eh, hecho especialmente para que funcionara como un estancia infantil. Y yo nada más quiero decir y, y comentar eh, el, lo, lo siguiente. ¿Qué es lo prioritario eh, que, ten, que se tiene que hacer en eh, nuestro país? Lo prioritario es la educación. Y están cerrando un centro educativo. Así de sencillo y no nada más es la estancia infantil DIF estatal, sino la estancia infantil DIF municipal. Aquí, es lo que nos ocupa y nos preocupa en nuestro municipio. Y bueno, este, si gustan, eh, terminando esto para hacer los comentarios que nos okay. está haciendo... La gente. Eh, Luis Alfonso Gallo Chico dice, le hablan al gobernador de Guanajuato. Leonora Villegas, es un revés muy fuerte hacia las madres trabajadoras, principalmente para las que tienen un sueldo bajo, que no les permite contratar niñera o ingresar a sus hijos a estancias particulares. Antes de continuar quiero mencionar algo muy importante. Les pasaron los datos a, la, a, a, la, a, un, a una escuela, que es la Universidad Santa Fe, que tiene también Jardín de Niños particular, porque es una, una universidad Santa Fe que está integrada, está, eh, hay preescolar, primaria, este, secundaria y la universidad. Les pasaron los datos de madres que tenían a sus niños en el DIF estatal, les están hablando, sí y están muy indignadas porque... Ellas dicen que dónde está este, la protección a sus datos personales. Les están pasando los datos, les están hablando por teléfono para decirles aquí hay lugar, vénganse para acá. Y ellas se les hace muy raro porque ahora resulta que el nuevo síndico que va a entrar en el siguiente este ayuntamiento eh, es el director de esta universidad. Y viene la nota. Bueno, dice el edificio se construyó cuando Telles Cruces, dice Fernando Sánchez, se construyó cuando Telles Cruces con un diseño del arquitecto Ruano en el terreno que estaba destinado al Supremo Tribunal de Justicia. Pero don Agustín decidió que no cambiar la sede del Poder Judicial a Pozuelos. Luis Esteban Garza. Dice, ¿por qué no la concesionan? La guardería, hay un gran, una gran demanda de servicio ya lo mencionamos. Buenos días, mis estimados Armando Morales, dice, ¿por qué no se reducen los sueldos los burócratas estatales? Hay secretarios de gobierno que ganan 10 mil dólares al mes y también tenemos que recordar los salarios, eh, los salarios de un, en un país con muchos problemas económicos. Eh, Búho Latinoamericano dice, recuerden emitir el posicionamiento contra el endeudamiento. Fernando Sánchez, ¿no puede salir el dinero de la partida de la comunicación social que es menos útil? Es una pregunta. El búho latino, latinoamericano dice, el Congreso recibe las opiniones sobre la propuesta de deuda en el siguiente enlace. Es importante enviar ahí los comentarios y manda el, el, el enlace. buo latinoamericano vuelve a decir, todos estos argumentos deben quedar plasmados en la opinión que se pronuncie ante el Congreso. Otra vez, búho latinoamericano dice, su organización será convocada a las mesas de trabajo para analizar la deuda. ¿Por qué no tratan de reunir las voces de los guanajotenses sobre este endeudamiento? Luis Esteban Garza, se afecta no solo a las mujeres, también hay hombres padres de familia que tienen que cuidar a sus hijos, no sean machistas. No, yo lo comenté, perdón, este Luis Esteban, yo comenté que también era para los padres que tenían custodia, los padres viudos, o los padres divorciados, pero con la custodia de los niños. Eh, de hecho también para las hijas de madres trabajadoras del Estado que salen embarazadas y que están estudiando, también se les da este, el servicio. Armando Morales, José Vasconcelos decía que había que hacer de cada escuela un palacio con alma para que los niños pobres, descalzos y hambrientos vivieran en palacios. Las mejores horas de su vida guardan recuerdos luminosos, pero es obvio que las prioridades para este gobierno estatal son otras. Y para el municipal también te lo comento Armando Morales. Leonora Villegas, efectivamente, Carlos Arce, es un agravio a las mujeres guanajuatenses. El búho latinoamericano. El Congreso no analizará nada de esto. Leonora Villegas dice, Javier Esparza, el impacto social es negativo desde que confundieron gobernar con administrar una empresa productiva. El búho latinoamericano. Cuando se presenten ustedes en el Congreso, deberán exponer su evaluación socioeconómica. Leonora Villegas, me imagino que la evaluación económica de los, de los del Congreso, los diputados. Leonora Villegas dice, Francisco Montiel, un aplauso para él. Juan Campos, como ciudadano nosotros tenemos la culpa por no preocuparnos por nuestros problemas en el municipio y terminar con estos gobiernos abusivos. Es demasiado lo que gana el servidor público. Pues sí, nuestro querido gobernador gana como 150 mil pesos mensuales y de ahí hacia abajo los directores, y son como treinta y tantos directores eh, este, generales ganan 130 mil y bueno, con lo que decía Piri y lo que están comentando, ¿por qué no se bajan, no se bajan el, el, el sueldo y lo, y lo destinan para que, para que subsista esta estancia infantil? Que lo volvemos a mencionar, no es gratis. Pues hasta ahí, amigos y compañeros y gente que nos está siguiendo, pues esto realmente es preocupante y yo creo que sí hay que hacer un pronunciamiento en contra del cierre de la estancia infantil del DIF, así como de la del Estado, como del municipio. Y obviamente si nos estamos pronunciando en contra del endeudamiento para un tercer museo de de momias. Muy bien, bueno, pues. Por mi parte, pues llevamos... gracias. gracias Lolita, ya llevamos un buen. Un, un buen sí, yo, yo levanté la mano, pero de alguna manera este me siento reprimido en la democracia de este observatorio ciudadano no habla, ya hables al final de cuentas yo me quedo con la siguiente conclusión eh, aquellas personas gobernantes la burguesía estatal que se compare con una burguesía internacional que en la práctica genera fideicomisos de apoyo da ex, sus excedentes en términos de bienestar social no es una posición ideológica eh, es, es, es una eh, posición de justicia social, y si tienen los privilegios, si, si viven el día a día con un proceso de acumulación de capital intenso, exhortarlos a una sensibilización, sensibilización social, ¿no? O sea, estamos hablando de que debe haber un equilibrio entre la parte social, debemos buscar que exista menos gente que no tenga opciones y eso es mediante una política social y direccionar el gasto en términos de medición de los impactos social con las personas que no han tenido la oportunidad que tuvimos nosotros como un agradecimiento a aquellas opciones que tuvimos y bueno este que compitan con la burguesía internacional como tenemos un festival internacional la burguesía internacional está globalizada y no queremos eh, en, el, en, en el tema de discusión de carácter municipal y estatal sin un análisis comparativo de que debemos avanzar como sociedad con, con los 6.2 millones de habitantes que tiene Guanajuato y es una potencia a nivel industrial pudiera ser pudiera avanzar más fuerte ¿no? o sea, el mensaje sensibilización análisis, agradecimiento y que la gente que está la población económicamente activa disfrutando de un salario sea congruente sea un agradecimiento a, a la gente que no lo tiene y a la gente que está dentro de los niveles de pobreza extrema hay un cuadro que acaba de, de, de sacar eh, el, el área que mide la pobreza y es preocupante que Guanajuato siendo un estado de mayor crecimiento económico en el país tenga y no atienda ese tipo de problemas, ¿no? Y gracias, Carlos, por cederme la palabra, y gracias por este, evaluarme, mi estimado notario 54, como un rollero, pero no, no es un rollero, es una sensibilidad, sensibilización social, ¿no? Si alguien me quiere entender bueno, si no, yo seguiré con mi proceso ideológico de tratar de ayudar a la gente que no tiene, ¿no? Bueno, este... Pues creo que ha sido suficiente por este día. Yo nada más considero que lo que se está develando aquí es eh, la fisura en una política pública muy importante para el municipio de Guanajuato. Dejo la parte global este, para regresar otra vez a la parte local. Eh, creo que es muy importante para las familias guanajuatenses y creo que desde hoy, ante el contraste entre los intereses del ayuntamiento, por lo menos los que está poniendo sobre la mesa el ayuntamiento y esta situación esencialmente de los niños de las familias con las guarderías, pues se tiene que definir cuáles, cuáles son las prioridades de gasto del ayuntamiento y sobre todo cuáles son los caminos para lograr la reactivación económica. Si es Haciendo un nuevo museo o dejando a las familias y a las mujeres en su casa sin poder trabajar. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Eh, nos despedimos y nos vemos la próxima semana en una sesión más abierta del de Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Espérenme tantito. Vámonos.